Hola, con este video te terminamos la sesión correspondiente a clasificación de las señales. Ya hemos visto la clasificación de las señales según su dominio, la clasificación de las señales según su rango, según su soporte y hoy veremos finalmente la clasificación de las señales según su valor máximo o su cota. Empecemos entonces. Las señales se pueden clasificar según su valor máximo o su cota. Esto significa que hay señales acotadas o con valor máximo finito o señales no acotadas o con valor máximo más infinito o menos infinito. Veamos las definiciones. De acuerdo a su valor máximo, las señales se pueden clasificar como señales acotadas si su valor máximo es un número finito o como señales no acotadas si su valor máximo es un número infinito. Veamos esa condición. Las señales acotadas cumplen con la condición que X de t en norma o valor absoluto es menor o igual a un valor m, donde este m se considera como la cota. Entonces, ninguna, ningún valor de la función puede ser superior a la cota. Si este valor es más infinito, significa que la señal es no acotada. Si ese es un valor finito, significa que la señal es acotada. Estas dos barras, si la señal es real, como les comenté, significa valor absoluto. Si la señal tiene valores complejos o, o imaginarios, significa norma o magnitud. Si es valor absoluto, significa que X está entre más el valor de la cota y menos el valor de la cota. Siempre va a estar en ese intervalo. Esto sería una señal acotada. Si la cota que está mal dicho, es infinito o no tiene cota, significa que la señal no es acotada. Veamos unos ejemplos para, clari para clarificar un poco más. En este caso, f de t es igual a coseno de 2 pi t menos 2. eso significaría que la señal va a variar entre menos 3 y menos 1. Como la cota siempre será un valor real y positivo, porque definimos que tiene una norma y la norma siempre es real y positiva, Significa que el valor máximo que va a tener aquí la, la señal sería menos 3. Al sacarle el valor absoluto a menos 3, significaría que la cota es de 3. En este otro caso, como se, se, se muestra acá, en este otro caso, esta señal 50 menos e a la t es una señal que tiende a 50 y luego empieza a bajar su valor y llega hasta menos infinito. Por lo tanto, esa señal no es acotada, esa señal no tiene cota. Entonces, siempre recuerden, la cota será siempre un, un valor real y positivo. En resumen, los conceptos que vimos el día de hoy son la clasificación de las señales según su valor máximo o su cota, cuáles son las señales acotadas, cuáles son las señales no acotadas, el valor absoluto para funciones reales y la norma o la magnitud para funciones complejas, cálculo y valor de la cota y por último recuerden que es un error muy común la cota siempre será un valor real y positivo muchas gracias